Bazuc es y bada se oser y kushi tacoan, ni nago eran zun emen colpera atoan, ay orrelacos embati bear etedo japongo bandera zarrada horita borovilla campoan. Japongo bandera zarrada ahorita Villa Campoa. <risa> Satelite irudibat dogu, horida egungo moda, nervio y iba ia, Goita Be, eta Albora, Getson de Nasurita gorrian Santurzin bardiña Moda, eta Hondo Co-Planeta igual Durango y Sangoda, eta Hondo Co-Planeta igual Durango y Sangoda. Bandera vita boro bilbatek, ortic urtenda didau didao, baña gustia dabe le puntua bota arau, de repente han, a ni despista tu ve y chura izan behar dau y y a neza a coranché y sanbe ardau, as que naste a Bilbo han surita gorri colores, Batzuk arrota gusto radavis, es lucera cotamales. Por Arraut Sabat, Agertuyacu, tan orenada nada, Jaquiñez, igual o beto balco y ambarig mantel arriba leves, igual o beto balco y ambarigmantel leves.